Poner el Instagram de nuestro mago porque se merece que el público de Mejor de Mañana vaya a seguirlo por ahí. Mago.Augustín de esa manera lo, lo podés bueno. contactar, podés aprender sobre sus trucos de magia y seguirlo al mago que va de evento en evento. Una cosa rompiendo. hemos encontrado con en un par de sanciones. Es sí. verdad, nos sí. hemos encontrado sí. eh, con el mago sí. tomándonos vino. Se sí, ve, creo que sí. me acuerdo. Tirando su magia, Sí, sí, sí, sí hemos estado. Sí, sí, ese, sí, me encanta Y bueno, estamos acá sí, hoy acá de estamos. nuevo Después de ese. semejantes presencias Baby, you... en, en un ya momento me robleado. sentí feo Pero después eso te pasó Viste, porque te pasa por el lado y es como uh. Pero ellos no pero los pero hacen los trucos que hace vos Pero ellos no saben no tienen tu magia No tienen ni idea No tienen ni idea Así que como no tienen idea ellos, yo tampoco el día de hoy. No, bueno. No, Entonces vamos bueno. a tener Al que pina. improvisar. Una buena, pina. Pina. Vamos a improvisar. Pina. Vamos a improvisar. Dale. Y hablando de cholulaje, sí. vamos a hacer un juego de cholulo. Uh, sí. este a a cholulo. Luca le gusta esto. Juego de Cholulo. Estas son, son cartas, pero no son cartas cualquiera, señor Castro. Ah, no. Sí. Señor Sechín. Uh -huh. No, no, no, no. ¿Por qué? Pues yo acá tengo anotado, mirá, ahí ver ver la... Tengo nombres de famosos! Tengo nombres de famosos. Ahí está, mirá, acá. Fito. Entonces, o sea, hay músicos, escritores, deportistas y todo. Entonces, mirá, Fito, Mirta. Mirta oh, qué hermosa carta. Oh, oh. Mirta, Adrián Suárez, Marcelo Gallardo, Charlie García, ¿Y Luis Brandón? Brandoni, Flor Luciano Castro, eh. No, lo no tengo. <risa> la, cambié, acá. la cambié por otra. <risa> Pablo Echarri, Susana Azul. Jiménez, Peter Lanzani, Lali Espósito, Cecilia Roth. Jorge. Jorge Luis Borges, Jorge. Carlos Gardel Diego ah. Peretti, Fabiana Cantilo, Quino Hay Bien. Vamos a tratar de hacer un juego mm -hmm. Estoy muy nerviosa no te Así preocupes. que necesito Porque este juego es completamente mental Uy okay. Clari, yo voy a pasar eh, Celebridades así Y vos cuando quieras me decís basta Ok Pasa, pasa un poquito más Pase, pase a ver cuál me toca eh, Listo, listo ¿Esta o esta? Esta que quedó acá Esta que quedó ahí Esa es mi carta Tenla ahí ¿La puedo ver o no? Todavía no Ok Todavía no Quiero que la veas solamente vos No se la muestres a nadie Nosotros nos damos vuelta ¿Listo? Okay, sí, listo Perfecto Quiero que la guardes acá adentro ¿Listo? ¿Y ahora Ahora yo tengo que tratar de, de entrar en esa cabeza <risa> E investigar Las cosas que te va a encontrar a va a costar, No voy a mirar a cámara Cuidado, Mau no Cuidado con estos pensamientos Te voy Mago. a mirar a vos mm. A los ojos Claro, ¿verdad? ¿Qué tiraron por ahí? Tienes razón lo que dicen ¿Qué? por ahí Pero bueno, vamos a confiar en vos Vamos ¿Qué? a confiar acá, dice, no la mostró no mostré la carta, la ví. No, lo pero claro, no va a mentir. Bueno, no, más no importa, lo la vi solo yo y a nadie le dije. No importa. Vamos a confiar en ella. Vamos a confiar o sea, en pero la que, respuesta. ¿qué pasó? Porque vamos. Que no hay de... un testigo que sepa lo que decía tu carta. Claro, pero okay, confiamos pero en pero tu pero No, sí, yo voy a decir sí o no. A vamos a confiar en ella. Vamos a ah. confiar. Lo tenés en mente. Sí. Sí, a ese personaje uh -huh. lo tenés en mente. Uh -huh. Bien. Quiero que te lo imagines. Quiero que te lo imagines Acá arriba, así como una especie de holograma. Ok y ahora vamos a darle la espalda a la cámara porque me vas a tener que mirar. Porque yo necesito que vos me transmitas. Uh -huh. Te lo transmito. Ahí, mira, me quiero poner acá. Ahí estoy bien, no, no molesta a nadie. Ahí está. No, está perfecto. perfecto. Pensad. No estoy pensando. Era. Perdón que pregunte, pero ¿es, ¿es hombre o mujer? Es varón, sí. Es varón. Pensando, ¿Qué hace, eh? qué hace? No sí, sé. lo sigo pensando ¿Qué hace? en tu famoso? Sí, sí, sí, yo pienso A la vez me intriga lo que está haciendo él <risa> Ay. ¿Qué hace, señor? Está muy concentrado ¿Cómo? Lo tengo, ¿eh? ¿En serio ya te llegó la información? Llevo? Pensalo, pensalo sí, ahora. sí, sí, sí, sí Pues está muy concentrado. ¿Lo tenés? Te voy a hacer una última pregunta. Por favor que no me digas la verdad. Mm. ¿Es músico? No. ¿No es música? ¿Te lo acordás? ¿Lo tenés? Sí, sí. Por primera vez, Clary. ¿Pensaste en un personaje completamente libre? Quiero que lo nombres por primera vez en voz alta. Me tocó Diego Maradona. Señora y señores, ¿Denle den, un fuerte ¿Qué? aplauso No! No! A Diego Marado ¿Cómo hiciste eso? Se está a la parte! Para el es! la Para la fuerte! Para dejar de la dearte. la y mientras él hizo ambición. aparte que talento no, para hacer esto porque Pero no sé como lo hacen o sea. soy mago chicos no soy Luciano Castro ¡Ah! Luciano Castro, ¡Mira, ¡Mira, mi Castro! Castro! ¡Mira! ¡Oh, wow! no impresionante Ey, me Agustín. encantó Agustín Sí, gracias. ¿verdad? El, el mejor truco creo que hasta pero, ahora. sí, Lo oh, sí, tomás que de las naranjas. Estamos llegando a fin de año. No, pero ¿qué, qué habilidad. No, no, no, esto, esto una queda, locura. queda de regalo? Esto lo pueden... Sí, lo vamos obvio, a poner ¿verdad? en la heladera con, con nuestros imanes. ¡Qué playa! Usted claro, aplaña. Apla ¡Sí! Acá en Mejor de Mañana, zaita de esa manera lo encuentran en sus redes sociales. Lo contactan para que sea parte de tu fiesta, de tu cumpleaños y para que muestre que estos trucos no son joda. Lo que sucede acá en la tele eh, lo pueden vivenciar ustedes también y obviamente seguirlo para ver más trucos. Eh, suele. Me, me rompiste la cabeza. No puedo hiciste.